Bueno, desde la semana pasada que eh, se conformó la comisión de enlace para hacer la elección o por lo menos para trabajar en la elección del defensor ciudadano de la ciudad de La Plata. Brevemente, ¿qué es lo que ocurrió? Hace un año que eh, Florencia Barcia, quien es ahora senadora, dejó de ser justamente la ciudadana, eh, defensora ciudadana de la ciudad de La Plata. Porque se fue en campaña, porque después la aprobó, después se fue y en su lugar quedó Tulio Marcheto, eh, qué es lo que están viendo ahora, se están reuniendo para elegir o designar, elaborar eh, a través del trabajo cotidiano que realizan eh, los concejales, digo cotidiano no, pero sí estas comisiones en donde deciden, la terna, son 111 los candidatos que están hoy para ser justamente defensor ciudadano de La Plata eh, y eh, se están por definir. Si no es esta semana, creo que esta semana mismo, el miércoles, va a haber novedades, pero para hablar un poquitito sobre esto, para hablar también sobre la Defensoría. ¿Cuántas veces hemos hablado de la Defensoría? Honestamente pocas. Uh -huh. Vamos a, a acercarnos, aproximarnos, a ver qué es lo que está sucediendo concretamente en la Ciudad de La Plata. Por eso amablemente nos atiende Tulio Marcheto. Tulio Marcheto es defensor ciudadano adjunto de la Ciudad de La Plata y desde hace un año él... Eh, Defensor eh, tomó el cargo, podríamos decir. Tulio, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, Sergio. ¿Qué ¿Cómo tal? tal? Sofía Peroni y Rizzo, los saludamos. Eh, Tulio, bueno, como para aproximarnos un poquitito, decíamos, bueno, vamos a arrancar de cero, hemos tenido poco contacto por ahí con la Defensoría en, en el último, este año prácticamente era todo coronavirus. ¿Cuál es el, el, el, el organismo? ¿Qué realiza el Defensor de la Ciudad de La Plata? Sí, es cierto. Yo estoy a cargo desde el 25 de junio del año pasado. Uh -huh. fue, fue el día que, que presentó la renuncia la doctora Barcia. Uh -huh. eh, la Defensoría eh, está trabajando, como todos los organismos oficiales, con teletrabajo, los empleados van a una guardia mínima, no hacemos atención al público. Todo se hace a través de las redes, los correos electrónicos. Las renuncias las seguimos recibiendo igual. Tratamos de eh, responder las necesidades de los vecinos de la misma manera en una situación anormal para todos nosotros. La mayoría de las denuncias que hemos recibido en, en tiempos de pandemia tienen que ver mucho con eh, los eh, servicios que prestan las empresas, prestadoras de servicios en el distrito, su competencia nuestra tiene que ver con cuestiones eh, que son de consumo, mm. eh, problemas de consumidores y o usuarios, o sea, a través de la 24240, bueno, eh, nosotros no tenemos competencia ahí la derivamos a la Dirección de Defensa mm. del Consumidor claro. Municipal. De las denuncias que más hemos recibido, sí. eh, que no tienen que ver con esas cuestiones que te dije, es poda o extracciones de, de árboles que... A veces ya estaban dispuestas por el organismo, y lo único que hemos hecho desde que eh, las cuadrillas pudieron empezar a hacer un poco de trabajo en la calle es empezar a, a, a efectivizar las atracciones. Y bueno, las pruebas se hicieron dentro de las posibilidades en la época que había que hacer. Mi mandato termina el 12 de diciembre, mm. el 10 o el 12, es lo mismo, eh, de diciembre de este año. O sea que a de esa fecha debería haber un nuevo defensor o una nueva defensora. No lo sé. Uh -huh. Uh -huh. Eh, razón por la cual eh, se tenía que reunir nuevamente la comisión de enlace porque había quedado desmembrada a raíz de eh, que muchos de los integrantes que oportunamente estuvieron, dejaron de ser concejales y había que integrarla con los nuevos concejales. Uh -huh. Eso fue lo que se hizo por ahí más rápido, pero no, no, los términos me parece que están dentro de lo, de lo lógico porque eh, si no se designa para esa fecha va a tener que haber una prórroga de mandato claro. de, que obviamente va a caer sobre mi cabeza una prórroga de mandato hasta que se designe el nuevo porque es una locura dejar a la defensoría que está funcionando a Céfala eh, no tiene ningún sentido ¿Ha visto eh, la lista de los, de los quienes están postulados? Sí, por supuesto que sí. ¿Lo, lo, ¿Conoce? Digo, usted tiene. Si tuviéramos que preguntarle si votara, ¿tiene alguna preferencia por alguno de los candidatos? No, ninguna, no, no. Le voy a contar por qué. Eh, primero, porque no es mi función votarlo. Yo no soy concejal. Segundo, porque el sistema de elección lo hacen a través, primero, de la comisión de enlace, que prepara una terna y después eligen el consejo en el seno del recinto. Uh -huh. eh, no, no y no, no tengo por qué opinar de nada de ninguno, porque en realidad no, no corresponde. Y se, seguro que, que si no lo logran terminar de definir, pues creo que sí, porque creo que viene bien, eh, lo van a tener que prorrogar el mandato. Le insisto, como ha pasado en otras defensorías, a raíz de la pandemia se han prorrogado mandatos para elegir el defensor. Pero no nos olvidemos que eh, lo que más eh, hay que evitar es el contacto estrecho, Okay. Y tiene que haber distanciamiento social, razón por la cual convocar una elección eh, en una institución intermedia o en cuestiones que tengan que ver con lo el electoral me parece a mí eh, que no es una buena medida desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista preventivo, ¿verdad? Tulio, para informar un poquito más acerca también de la Defensoría Ciudadana, eh, recién contaba el ejemplo de los servicios, que si bien ustedes reciben las denuncias, eh, no tienen competencia en el asunto, ¿cuál es la competencia de la Defensoría eh, Ciudadana? También para interiorizarnos un poquito más. Una pregunta. La competencia de la Defensoría es en todas las cuestiones que tienen que ver con organismos municipales. Uh -huh. Todos los reclamos que los vecinos tienen con distintas áreas de la municipalidad, por incumplimiento, porque no se no se completó la obra, porque no se dispuso, por lo que fuere, todos eh, los eh, ciudadanos tienen la posibilidad de acceder a la Defensoría Ciudadana para que nosotros, como bien lo decimos, como es nuestra, nuestro eslogan de la Defensoría, protejamos sus derechos. Para proteger los derechos de los ciudadanos, de los vecinos, nosotros qué hacemos, primero tenemos que viabilizar cuál es el inconveniente. El inconveniente lo, o sea, lo recibimos a través de una denuncia que hace el vecino, hoy a través de redes y de correos electrónicos, donde nos explica cuál es el problema, nos cuenta cuál es el problema, obviamente nos aporta su identificación, una copia de DNS, tenemos que saberlo. Nosotros los expedientes no los hacemos anónimos. Eh, sí podemos después hacerlo con reserva de identidad, que es otra cosa, la queja uh -huh. o, o el reclamo uh -huh. pero también le pedimos que haya reclamos efectivos o en la dependencia propiamente vista o a través de la niña, Atención si al vecino el 147 ¿por qué? porque queremos que la defensoría sea como un, un organismo, digamos de alzada, no el primer escalón donde el vecino puede venir el vecino tiene que agotar una especie de agotamiento de vía administrativa claro. hace el reclamo en el lugar que corresponde cuando no tiene respuesta eso, ahí viene y acude a nosotros que intervenimos. Yo soy muy agradecido de poder que la audiencia de la Radio Sanción Sur sepa lo que está haciendo la Defensoría Ciudadana. Si quieres brevemente te nombro las redes donde se pueden comunicar. Dale, sí. Bien, eh, el Facebook es Defensoría Ciudadana La Plata, el Twitter es arroba Defensoría plata el Instagram es arroba Defensoría LP, el 0800, que es una línea gratuita, 0800 triple tres treinta y el Twitter eh, perdón, el correo electrónico oficial que es de Ciudadana arroba la plata punto, gov, punto ar, gov, con mi corta uh -huh. o un otro correo electrónico que hemos instalado, que es Tulio protegemos tus derechos arroba gmail.com.